Bueno, en las bullas del día eh, hay muchas cosas hoy. Hoy tengo yo tantas cosas que, que ni sé por dónde empezar. O sea, tan, de full, tanta noticia. Full. La gente, la gente bueno, está dura, la gente sí, está dura. La farándula hoy se activó bien ya. Hoy. La gente está bueno, dura. ustedes saben que las estrellas orientales despidieron al manager. Eh, no, Uno no. me dicen a mí que le despidieron, otro me dicen como que ya no lo pusieron como manager. No, no eso estuvo mal. Estuvo o sea, mal eso despidieron al señor, eh, eh, la, eh, la estrella de que fue don Cardenal, sí, Lo el llevó lo Fernando llevó Tatis, a... luego que fue el año pasado el manager del año y también mm. fue quien le llevó su corona después de muchos años. O sea, le llevó sí, su corona. Pero... De, yo creo que fue un mal manejo ahí cancelar a ese señor. Sí, yo creo que lo llevó a un campeonato que usted nunca. Atención móvil de vaina de celulares, por favor, por favor. Necesito que me ayuden a Neto con un trípode. No, porque tengo, El pobre yo, tiene la vez... mano ahí agarrada. No, no, yo tengo dos trípodes en mi casa. Por sí, entonces, ¿para te... que tú no lo uses Yo soy un hombre de trabajo y vengo de mi trabajo para acá. <risa> Los trípodes, por favor. Hay trípodes. No, no, ¿Por qué tú no dices? Porque tú no dices? Ahí está, ya abajo de precio el X, el iPhone. <risa> por favor la gente que está porque no dices qué trípode es un X eh Es un o el 8. no el no? 8. Bueno. tú no tienes los oye tú no tienes once para no caer preso chico, por ahí lo va a comprar él no tiene él no tiene los 11 brazos porque se le da una vaina fácilmente no no pero va para allá yo, yo tengo hijas yo tengo una no, hija. No, no, pero yo estoy atrás de ella. cuando me compro el 11, estoy yo de ir <ríe> Yo tengo una hija. Ya ella no puedo darme de que esos lujos, el celular sí, de que comprar celulares modernos. Sale no, a tener que ir la, teleche, <ríe> vos, ¿Eh? Esa, la, teleche, la <ríe> hija mía. Mira, eso es semanal. No, no, y ella va seria. Ella <ríe> no dice que, que va a arriesgar y subirme el mercado. Yo la voy con una carota. <ríe> Parece que no la compra. <risa> Dios la bendiga. La bebé. Yo Lo que hay la en... doctora también, que sí. Hay, imagínate que estoy nombrado la doctora, si no, Lo que hay es que Fernando Tatis eh, fue. Muchas personas criticó eso. No entendí por qué las estrellas hicieron ese, ese, esa expulsión de Fernando Tatis. Sabemos que las estrellas están en último lugar. Pero yo creo que tal vez pudo pasar por algunos cambios. Tú sabes, es posible que tal vez el equipo, no sé, los jugadores no están ofensivos. Todavía yo no, no he visto las estrellas que, que estaban el año pasado, que faltan algunas. O sea, falta... Creo que el equipo todavía está incompleto. Aparte de eso, le faltan algunos... Tú sabes, tal vez un, un complemento de los no. jugadores sí. y eso. Mira, si él lo llevó... No a debieron... La sí... No debieron... Mira... Y Miguel Sano. Metí en la pata eh, ellos ahí. Miguel Sano puso un comunicado. No, no, antes de Miguel Sano te voy a mencionar que Fernando Tatis Jr., tengo aquí, el hijo de Fernando Tatis, sí. que es muy pos, que está nominado en Novato del Año en las Grandes Ligas. Óyeme, que pod, posiblemente podía jugar Fernando Tati este año aquí, en las Ay, estrellas. Ya, ya, ya. Él mismo, dándole apoyo a su padre, lógico, porque su papá, hizo un comentario en su cuenta de Instagram donde dice, yo en este momento estoy fuera del país y no le he escrito nada en Instagram desde que terminó la temporada MLB. Pero tengo que escribir sobre esta noticia que acabo de ver, porque estoy muy decepcionado con lo que han hecho mi, a mi papá, Tatis, el señor Tatis. Un equipo que no ha ganado a más de 50 años un campeonato y con Dios y, ta, y el señor Tatis en su primer año pudimos lograr esa alegría a mi pueblo, San Pedro de Macorís. Increíble, pero jamás pisaré el pleito de Telo Vargas con uniforme o oh, para apoyar el equipo. Me pueden cambiar. Así mismo dijo Fernando Tati Jr. O sea, diciéndole que lo pueden cambiar. Y no solamente eso. Eddie Encarnación también brindó su apoyo. Eddie Encarnación, el protejo. Todo el mundo, porque aquel hombre hizo el trabajo. Edu eh, Encarnación, el mismo, el hijo de Vladimir Guerrero, yo, el hijo de Vladimir Guerrero, eh, eh, Vladimir Guerrero Jr. también hizo su, su declaración en contra de eso. Eh, Miguel Sanó también fue, bueno, yo creo que leí fue de Miguel Sanó, perdón, fue que leí de Miguel Sanó en vez de Fernando Tanti Jr. Me, me perdona. Sí, los dos hicieron un comentario en su cuenta de Instagram diciendo que lo pueden cambiar. Miguel Sano. O sea que muchos jugadores están decepcionados por la forma en que, que le quitaron al señor eh, Fernando Tatis. Yo entiendo que el equipo debió, o el administrador, que adivinen quién es el administrador: Bien. Maniata. Dice Ay, ay, ay. Maniata. ¿Eh? Maniata, Bien. creo que independientemente de que ha hecho su su su, su, buen, su rol y ha, y ha sabido creo que hacer eso de, de la creo que desconsiderar a ese manager. Un año ganando un campeonato Money de ella el año y ya el otro día tú sabes, ya el otro año ya como como que eso no existió, como que eso. Entonces sé, todos los todos los la mayoría de peloteros eh, han apoyado a Fernando Tatis y yo creo que la CT ya me tiene la pata le... me tiene la pata eh, pero bien, pero metí bien. Metí la pata. Eh, Gente, cómo, cómo es que edical, toma esas así, decisiones así tan no sé eso mañana tendrá que dar algunas declaraciones eh. tengo entendido que no sé si es verdad Fernando Tatis dio algunas declaraciones sobre eso. Me gustaría saber si es cierto o no, porque vi algunas noticias en internet y a veces son noticias falsas. Es bueno saber si en verdad él dio una declaración sobre eso, pero eh, es lamentable eh, que no lo valoraran y tan rápido. O sea, empezando ya eh, por estar en último lugar, lo, lo cancelaron, o sea, lo quitaron. No se sabe, no se sabe también la razón, no sé si fue que él faltó respeto o no. Lo que la persona, lo que uno sabe es que supuestamente porque las estrellas están en un timular, el equipo todavía que yo sepa, no sé si Villalona me averigua eso. El equipo no ha dado una declaración de las razones y los motivos. Y, y ya tiene oferta mm. en otros países, en el Caribe. No, ahí, pero tú no viste lo que hizo José Siri. Dijo: Venga para acá, que si usted está en los gigantes, va a aprender esto con todo. Hasta José Siri, oye, uh -huh. no José Siri Luis, me invitó a que Fernando Tadis vaya para el equipo de los gigantes y. Eh, bueno, los equipos, eso, ellos son los dueños, son los que saben, pero muchos fanáticos de las estrellas y muchos no estuvieron de acuerdo porque eh, parece ser que le han culpado a él la racha eh, perdedora de, lo, de las estrellas orientales. ¿Qué esperamos? Que tal vez pueda mejorarlo. Bueno, si va a sacar a Fernando Tati, supongo yo que va a ponerlo a un manager o ¿no? al que le corresponde, el interino o algo así, y que los... O sea, que haga una mejora para su equipo, porque los fanáticos no están muy contentos que digamos. La gente entiende que ustedes, que las la, la estrellas metió la pata y la metió bien hondo. Y bueno, la fanaticada es así. La fanaticada a veces no se siente muy cómodo con los cambios que hacen los equipos. Ustedes son los dueños del equipo, ustedes son los que saben, porque su equipo es suyo. Oye, pero pues la gente no. La gente no lo vio bien eso. La mayoría del público no lo. No lo vio, no lo cogió, no la cogió esa esa, esa, esa decisión, no la cogió bien eh, la mayoría del de público. Bueno.